La víctima narra los detalles del hecho. Veníamos subiendo por la entrada de Minguita a las 5 y 15 a llevar al hijo mío a la libertad que lo pasa a buscar la agua de la cervecería sí. y nos salieron tres individuos, un puñal y un revólver. Me encañonaron a mí y al hijo mío le estaban tirando en el puñal. Nos, le sacaron todo lo que llevaba, los documentos. ¿Qué le dijeron ellos? No, un atraco. Nos quitaron todo, se fueron dos en el motor mío y uno se fue a pie con el revés en la mano. ¿Qué tipo de motor es motores? Un 50, verde. Lo agarraron a. Lo, a sí, los tipos, la policía hizo buen trabajo, están presos. Son ellos, fue identificado. Sí, claro que sí. Porque el motor ya está aquí, en el que ellos iban, que es el mío. Los dos, lo, esos eso, dos menores. Esos mismos son. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Adiós, hay morirme porque el hijo mío es el único muchacho que tengo. Por eso yo lo llevo a su, a su puesto en la agua lo procura. Porque como nada más tengo a ese muchacho, tengo que cuidarlo todas las consecuencias que me le pueda pasar. ¿No? ¿Por ¿Qué fue que eso ocurrió? El en la entrada de Minguita. Para NTN, tu noticiero regional. Jenny, Francisco.